Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy haremos una cajita sorpresa deslizable de amor. En esta parte lleva una cajita donde puedes colocar dulces, chocolatinas o el obsequio que desees. Recuerda que los colores y los mensajes son opcionales. Vamos ahora con el paso a paso. Voy a utilizar este cartón para cartel. Que lo compré en la tienda del dólar a solo 4 mil pesos. Voy a mostrarle cuántas unidades trae. Trae 5 cartulinas de colores. Estas son fluorescentes. Voy a utilizar estos dos. Vas a cortar estas tiras. Ahí tienes las medidas. Voy a tomar esta y vas a dividirla en cinco partes de 10 centímetros cada una vamos a hacer los quiebres y estas dos las vas a dividir en tres partes de 10 centímetros cada una igual vamos a hacer los quiebres vamos a aplicar silicona líquida en el centro de esta que sería para pegar esta larga de nuevo aplicamos silicona líquida y pegamos la verde. Ahora vamos a hacer la caja interior. Ahí les dejo las medidas de cada cuadro. Vamos a tomar este y en sus cuatro lados vamos a medir 7 centímetros. Y este, que sería la tapa, vamos a medir 4 centímetros en sus cuatro lados. Y vamos a hacer los quiebres. cortamos así para armar la base hacemos lo mismo con la tapa hacemos los quiebres y cortamos así vamos dando vuelta para pegar voy a doblar acá aplicamos silicona líquida en estas partes. Es súper fácil hacer una cajita así. Armamos así o pegamos así. Ya quedó la base, seguimos con la tapa. Y pegamos. a colocar a colocar la tapita ahora vamos a tomar una tira de 10 centímetros por 31.5 vamos a tomar esta parte yo ya había adelantado este paso corté así hasta acá dejan más o menos 5 milímetros a cada lado y así 5 milímetros ahora vamos a tomar y vamos a medir acá un centímetro y vamos a medir así 1.5. 1.5 sería así. Voy a trazar la línea con la tijera para hacer el quiebre. Y vamos a cortar en los dos laditos así. Ahora vamos a trazar una línea al lado y lado del centímetro que medimos. Y cortamos esta parte. Vamos a tomar, vamos a alzar así y vamos a colocar la tira. Sería para que deslice. Vamos a colocarla hasta arriba y vamos a hacer este quiebre. Vamos a sujetar la parte de arriba. Lo mismo vamos a hacer acá, vamos a hacer el quiebre. Esta parte la vamos a cortar que sobra. Y acá voy a cortar como una flechita. Así. Esta cajita iría acá en esta parte. Vamos a tomar estos lados. Voy a aplicar acá silicona líquida. Y pegamos. Así saldría la cajita por eso se llama caja sorpresa deslizable vamos a tomar papeles de colores acá lo que hice fue cortar corazones que sería para decorar esta parte donde va la flechita pegamos tres este corazón rosado lo vamos a pegar en esta parte superior de esta cajita interior y estos dos lados Corte dos cuadros de 10 por 10 los doble así y vamos a cortar, a darle forma de corazón. Este sería para pegar en este lado. Voy a hacer lo mismo con este. Cortamos así y lo pegamos así, al contrario. En esta parte pegamos otro corazón. Lo que hice acá fue delinear con negro la flechita, como pueden ver, vamos a hacer la tapa. Ahí les dejé la medida de los dos cuadritos. En este, que sería la base, vamos a, a medir en sus cuatro lados 4 centímetros. Y la armamos como hicimos con la anterior. Y vamos a pegar esta cartulina o papel azul. Voy a organizar así para medir la tapita, para mirar que haya quedado bien. Quedó súper bien. Ahora en papel aluminio, yo lo que hice fue cortar un papel de 24 por 24 centímetros y en sus cuatro lados trace 7 centímetros. Y vamos a doblar así. Como hicimos con las tapas o la base. Sí, la base, las tapas. Vamos a cortar así. así voy a aplicar solamente un puntico de silicona y vamos a armar como si fuera una también una cajita esta es una base para la base para esta base le aplicamos silicona líquida y pegamos y dentro voy a colocar un paquete de gomitas que tenía por acá no me llenó toda la cajita, pero ya pueden colocar lo que deseen. Si van a colocar dulces, colocan papel aluminio. Si no van a colocar dulces, no es necesario poner papel aluminio. Ahora en esta parte vamos a escribir un mensaje. Una de las cosas más hermosas del mundo es encontrar a alguien que se interese por ti. Y en esta parte vamos a copiar gracias o sea en la tapa de la cajita interior gracias por elegirme y voy a repasar para que se vea más gruesa la letra y ya empezamos a escribir mensajes que más adelante se los voy a leer en esta parte vamos a pegar una foto Pueden ser de ustedes o una foto animada. Nos quedaría así acá. Ya copié todos los mensajes. Solo contigo quiero una hermosa vida. Significas todo para mí. No imagino mi vida sin ti. Te amo. Una de las cosas más hermosas del mundo es encontrar a alguien que se interese por ti. Tú eres y serás siempre mi hermosa historia de amor. Me encanta cómo me tratas, me encanta nuestra relación, me encanta todo de ti, eres mi momento favorito del día. Y en esta parte que sería la tapa de la caja exterior, vamos a escribir igual otro mensaje. Una de las cosas más hermosas del mundo es encontrar el verdadero Amor. Y voy a repasar también la letra para que se vea más gruesa o resaltar más la palabra amor. Nos quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la tapa. Y acá en los extremos coloqué corazones. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Si es así, manito arriba y no olvides compartir el video con tus amigos.